Continuamos con el tutorial de Ableton Lite 9. En esta serie de videos vamos a ver los racks. El primer rack que vamos a ver es el rack de Audio Effect Rack. Para ello vamos a arrastrar el rack que se encuentra en Audio Effects y Audio Effect Rack. Lo arrastraremos a cualquier pista de audio o pista MIDI. En este caso lo arrastraremos a una pista de audio. Como pueden ver, el rack se encuentra vacío. Observen que dice, deposita aquí los efectos de audio. Vamos a arrastrar un autofilter. Ahora, habilitaremos las opciones del rack de efectos que se encuentran deshabilitadas. Como pueden ver, nos muestra 8 macros y una cadena. Los macros sirven para mapear cualquier parámetro asignable de la cadena o de los efectos de audio que depositemos. También hay que mencionar que un macro no solo está limitado a controlar un solo parámetro asignable, sino que también podemos mapear a más de dos parámetros asignables. Para mapear cualquier parámetro simplemente demos clic en Map. Seleccionamos el parámetro que queremos asignar, Observen que todos los parámetros que tienen un recuadro verde van a ser parámetros asignables por ejemplo yo quiero asignar la frecuencia al macro 1 la resonancia al macro 2 el tipo de filtro lo asignaré al macro 3 y terminaré el mapeo ahora observe que con solo mover estos macros podemos controlar los parámetros que acabamos de asignar a los macros vamos a escuchar un poco Ahora vamos a mapear el macro 4 al volumen de la cadena. Pero vamos a limitar que el macro no supere los 0 decibeles. Ahora vamos a agregar un ping pong delay a otra cadena para poder diferenciar las cadenas los voy a renombrar con control R al primero filter y a la segunda cadena la llamaremos delay también podemos colorear estas cadenas para poder diferenciarlas una de otra inclusive también los macros los podemos colorear de diferentes colores por ejemplo tiene sentido que este volumen tenga el mismo color que la cadena del filtro vamos a cambiar la resonancia a otro color y por ejemplo en el delay vamos a repetir el patrón por ejemplo el macro 8 al volumen de la cadena del delay también voy a limitarlo a 0 decibeles también podemos renombrar los nombres de los macros por ejemplo voy a renombrarlo como fill ball para indicar que es el volumen del filtro y este otro como el volumen del delay y le pondré un color naranja que corresponda con la cadena y también voy a mapear el feedback y el dry wet cambiaré los colores al azar Muy bien Vamos a reproducir También podemos renombrar el rack, por ejemplo le vamos a poner Filter Delay, vamos a ocultar los dispositivos y las cadenas para nada más quedarnos con los macros y como pueden observar tenemos un botón de encendido para activar o desactivar el rack de efectos. Antes de finalizar vamos a guardar esto como un preset por ejemplo si borramos esto podemos volver a agregarlo de una forma muy rápida o por ejemplo si empezamos desde el principio agregamos un audio effect rack y para cargar el preset simplemente le damos clic a este icono y seleccionamos filter delay y enter y es todo lo que vamos a hacer y no solamente estamos limitados a agregar un efecto por cadena podemos agregar más efectos por ejemplo un flanger podemos agregar un gate los que nosotros queramos no tenemos límites y bueno amigos en el próximo vídeo vamos a ver cómo funciona el chain para hacer crossover entre efectos